Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes hemos vuelto a las calles para reivindicar nuestros derechos a la marcha mundial de la marihuana. Veremos cómo fue en Madrid, así como en otras ciudades del mundo. Recordaremos el buen sabor de boca que volvió a dejarnos Spanabis y estaremos atentos de los próximos eventos. Por supuesto, no faltarán los buenos consejos en Top Cultivo para la siembra del cannabis. Empezamos. El pasado 6 de mayo se celebró en Madrid la Marcha Mundial de la Marihuana, un evento festivo reivindicativo que se celebra en la capital desde hace más de 25 años. y hoyo y libertad para maría y libertad para maría y Pero este año la marcha de la marihuana no pudo realizar el recorrido habitual por las calles de la capital que vio como sus permisos eran revocados a 24 horas de la celebración y que acabó reconvertida en una concentración de cuatro horas en la puerta del sol de que está el sol, que beba agua, esas cosas y se siente un poco mal, que se vaya a la sombra y nos recuerdan que está prohibido el consumo en la vida pública y palabras textuales que no seamos obscenos. ¿Vale? Hacia las 7 y media de la tarde se dio paso a la lectura del manifiesto por parte de los convocantes. No os lo vais a creer, pero volvemos a estar aquí. ¿Y sabéis por qué? Porque María sigue sin estar en libertad. Porque nuestro derecho a relacionarnos con la planta sigue sin estar reconocido. Porque se acaba la legislatura del cambio y el cambio no ha llegado. Poco después se procedió al desalojo de la plaza por la policía una hora antes de lo previsto, bajo coacción con sanciones a los presentes y a la organización. Una acción que nos recordaba 25 años después porque es necesario visibilizar la lucha de esta planta y la movilización ciudadana, más en un año electoral como el presente. Basta de represión a las personas usuarias, autocultivadoras y asociaciones canábicas. Basta de persecución a grow shops, empresas de semillas y cultivos de CBD. Basta, Basta de dar gasolina a la maquinaria previsionista de este país. Estamos hartas de que Papá Estado nos diga cómo podemos o no podemos vivir nuestras vidas. La emancipación de las canábicas está cerca y no lo podéis evitar y el resto del mundo están cambiando. Sigamos los pasos hacia un futuro en el que el cannabis vuelva al lugar que le corresponde a las personas. Ley Cannabis ya, basta ya, la ya de profecía, libertad, libertad, libertad para María, libertad para María, libertad para María, libertad para María, libertad para María, libertad para María. Y ahora vamos a darte algunos consejos en Top Cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. El mes pasado hablamos de qué sembrar, hoy vamos a seguir con la siembra del cannabis, pero vamos a ver cómo y cuándo sembrar. La siembra del cannabis es un proceso sencillo, similar al de muchas variedades de plantas de jardinería y horticultura. El primer paso de la siembra será la germinación de las semillas. Estas solo necesitan estar en unas condiciones óptimas de temperatura, oxigenación y humedad. La temperatura ideal está entre los 20 y 25 grados centígrados. Con temperaturas inferiores se retrasa o detiene la germinación y el desarrollo de la plántula. Así que es aconsejable proteger las semillas, utilizar mantas térmicas o aprovechar algún electrodoméstico que genere calor antes que perderlas. Sucede lo mismo con temperaturas que superen los 30 grados. muchas semillas fallan y no llegan a germinar. En verano habrá que germinarlas en un sitio fresco y controlar la humedad. El exceso de calor y humedad las puede pudrir. En cuanto a la humedad, las semillas han de estar hidratadas, con una humedad constante del 75 al 90%. Hay que evitar que se sequen una vez hidratadas, si esto sucede ya será difícil que germinen. También necesitan oxígeno. El exceso de humedad las puede ahogar y producir la aparición de hongos. Sin embargo, se pueden germinar directamente en agua o dejarlas 24 horas a remojo para hidratarlas. Una forma muy utilizada para la germinación es envolver las semillas con un papel absorbente bien humedecido pero sin encharcar y dejarlas cubiertas con unos platos o dentro de un mini invernadero, tupper o similar para mantener la humedad constante. Una vez germinadas, las colocaremos con cuidado en el medio de cultivo, con la raíz hacia el fondo y a poca profundidad. También podemos colocar las semillas directamente en el sustrato humedecido. Es mejor hacerlo en macetas pequeñas para tener más control sobre ellas y luego trasplantarlas a otras más grandes o al suelo. Los cubos de lana de roca o los jiffis pueden hacernos el trabajo más fácil, especialmente si vamos a cultivar en hidroponía. Con ellos no tendremos que manipular la planta durante el primer trasplante. Las semillas germinarán entre un día y diez, dependiendo de la genética, de su conservación y de la temperatura. Normalmente, las semillas que germinan antes dentro de la misma variedad producen plantas más vigorosas y resistentes. Como vemos, hay diversos factores que determinan la germinación de las semillas. Pero, ¿cuándo sembrar? La época natural para sembrar la marihuana en exterior sería la primavera, entre finales de marzo y finales de junio en el hemisferio norte, o entre finales de septiembre y finales de diciembre en el sur, ya que en estos meses se suelen encontrar las condiciones óptimas para la siembra y el desarrollo de las plantas. Sin embargo, el momento de sembrar dependerá del lugar en concreto donde nos encontremos y de otros factores como serían el tipo de planta o variedad, el medio, si es en maceta o en suelo, o el tamaño de la planta que queramos conseguir. En cuanto al clima, las temperaturas inferiores a 10 grados centígrados retardan el metabolismo de las plantas y las hace vulnerables a plagas y hongos, así que habrá que esperar a que las mínimas nocturnas superen los 12 grados. Por otro lado, cuando llega el verano las temperaturas pueden ser adecuadas, pero cada día tiene menos horas de luz, lo que es una señal para que las plantas inicien la floración disminuyendo el crecimiento. El tipo de variedad, si es sativa o índica, también influirá en el momento de sembrar. Las sativas suelen crecer mucho más y también se suelen cosechar más tarde que las índicas. Si sembramos a principios de primavera plantas como AK o Diesel de Buda Seeds, podremos obtener plantas gigantes que cosecharemos entrado el otoño. Así que si queremos controlar su tamaño, será mejor plantarlas a finales de primavera o incluso al principio del verano. Sin embargo, indicas como 2 y 2 o cookie de Buda Seeds las podemos plantar un poco antes, ya que no crecen tanto. Las podremos cosechar antes de que acabe el verano. Las autoflorecientes requieren mucha luz para una buena producción, así que si las plantamos al principio de primavera o avanzado el verano, obtendremos menor cosecha que si las plantamos a finales de primavera o principios de verano en exterior. Son rápidas se cosechan alrededor de los dos meses de la siembra por lo que se pueden combinar con las fotodependientes para llenar nuestra despensa antes de que acabe el verano. Por ejemplo, si nos apasiona una genética potente como gorila de Buda Seeds, podremos sembrar a finales de primavera alguna autogorila junto con alguna gorila, de manera que a mitad de verano podremos cosechar las autoflorecientes y a finales de verano, cuando vaya a llegar el otoño, una cosecha mayor de nuestra gorila fotodependiente. En el cultivo de interior somos nosotros los que creamos las condiciones de temperatura, humedad y horas de luz, así que podemos hacerlo en cualquier momento del año, aunque tenemos que tener en cuenta que en pleno invierno es posible que necesitemos aportar calefacción, mientras que en verano puede ser necesaria la refrigeración, lo que incrementará considerablemente el gasto de energía para producir nuestras flores. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, espero que os haya sido interesante y que ahora sepáis un poquito más sobre cómo y cuándo sembrar.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 Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. ¿Eh? Ahora sí que sí, hermana. Top más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Pero este mes no ha sido todo la marcha mundial de la marihuana. Otra forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica es en nuestro nuevo programa Informe 420, que realizamos cada dos semanas en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis.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 Sin duda nos quedamos con las sensaciones que trajimos de Spanabis, todo un fenómeno social. Os dejamos con una pequeña muestra del vídeo oficial que podéis encontrar en su canal de Youtube. Spanabis, en una palabra, espectacular, brutal, asombroso, sí. imprescindible, oportunidad, esperanza, futuro, reunión, familia, love, evasión. Culture. That's where all the industry comes together in Europe. Amazing. The cross-pollination of knowledge. The cross-pollination of genetics. Um, the <laughs> biggest <estrecho>. tension. Mucha energía. Motivando es una palabra en español que En una palabra es casi imposible. A día de hoy, brutal.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 Cannabis, como siempre, eh, no solo es un sitio donde se viene a hacer negocios, sino que también es una fiesta y creo que esa es la palabra, es la fiesta del cannabis. En cuanto a los eventos, el Has Marihuana Angel Museum de Barcelona celebra su décimo primer aniversario con una nueva exposición, Stay Stoned, locura cannabis y tatuajes, no os lo perdáis. Las próximas semanas vienen cargaditas de eventos, Canasur en Sevilla o la Feira de Mil Flores en Santiago,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 Bienvenidos a Casa María, un espacio social dedicado al arte y la cultura único en Bogotá, donde podrás encontrar una variada oferta de áreas y servicios que incluyen habitaciones para hospedaje, zona de coworking, rooftop, smog y grow shop, entre otros. Contamos con diferentes salones que podrás alquilar para tus propios eventos, en donde ofertamos una variedad de programas académicos tales como talleres de yoga, coctelería, gastronomía y autocultivo. Somos un espacio wit y pet friendly ubicado en el histórico sector de Teusaquillo ideal para expandir tu mente. ¿Qué esperas para ser parte de nuestra comunidad?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 Recuerda visitar cáñamo.net y ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y la marihuana.com con toda la información de la actualidad. Como siempre, ser felices y muy buenos humos.